Buenas tardes, nos bueno, gusta empezar a puntual, aunque sean dos minutos más. <coughs> Perdón. Pues nada, buenas tardes y bienvenidos a la pieza del mes que, bueno, que hemos vuelto a recuperar desde hace poco y que bueno, estamos en un, ya en la última de este curso, podríamos decir, porque claro, en, en julio y en agosto pues, es imposible que hagamos actividades de, de este tipo. En primer lugar, tengo que agradecer bueno, por la asistencia de todos ustedes y por supuesto la colaboración siempre inestimable de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico sin los cuales no podríamos llevar a cabo pues, muchas de las actividades, o gran parte de las actividades que hacemos. Y por supuesto, agradecerle a Nova Barrero que esté hoy aquí con nosotros porque bueno, ya viene desde Mérida, un sitio donde tampoco hace mucho fresquito, ¿no? pero, pero ha, venido, ha sido valiente y ha venido hasta Córdoba en un domingo de, de junio como este. Y tenemos mucho interés en que ella viniera por el tema que se va a tratar, que bueno son unas piezas, ustedes ya han visto la convocatoria, ya han visto el título, y bueno son unas piezas que son muy poco conocidas de la colección de este museo y de otros muchos museos, los que también están y forman parte también de la exposición Invisible o Olvidada que ahora mismo se desarrolla, la exposición temporal que se desarrolla en el Palacio de, de los Paes de Castillejo, como ustedes han podido ver. Bueno, pues Nova Barrero, que ya es muy, muy joven, la verdad es muy joven, pero tiene un currículum muy extenso que yo voy a tratar de, de resumir un poquito. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura en el 2021 y tiene un máster universitario en métodos, técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica especialidad Historia Antigua por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el 2011 Desde el 2009 pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de museos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ocupando su plaza en el Museo Nacional de Arte Romano, que está en Mérida, como bien sabéis su trabajo de fin de máster versó sobre la colección de to toréutica de la Antigüedad Tardía de ese mismo museo y fue publicado en la serie de cuadernos esmeritenses que tiene la institución en el 2014. Eh, este trabajo de fin de máster abrió una línea de investigación hacia su tesis doctoral que fue defendida en el 2021 eh, titulada Ornamenta Muliebria, el adorno personal femenino en Mérida durante la Antigüedad y publicada también bajo el mismo título este año, muy sí. Sí. recientemente, bueno, le agradecemos que ha traído un ejemplar para, la, para donarlo para la biblioteca de, del museo. Eh, a partir de en numerosos congresos y seminarios y ha publicado diversos trabajos eh, con los avances de todo su estudio. Y esta línea de investigación ahora mismo es prioritaria ¿no? para ella en su, en su actividad científica. Con lo cual, bueno, pues compartimos también una línea de investigación que se lleva en este museo sí. sobre la recuperación de la memoria de, de las mujeres en las instituciones museísticas. Como conservadora responsable, del Departamento de Investigación del Museo Nacional de Arte Romano participa actualmente en un proyecto de I.D. titulado Augusta Emerita, Modelo Urbano. ...arquitectónico y decorativo en Lusitania... ...y además en otros proyectos coordinados con otras instituciones... ...ha desarrollado asimismo numerosas actividades... ...la programación de cultura científica... ...seminarios, ciclos de conferencias... ...y otras actividades de difusión... ...así como ha llevado la coordinación de programas anuales conmemorativos... ...como por ejemplo el centenario del inicio... ...de las excavaciones arqueológicas en Mérida en 1910... 2010 y la del bimilenario de la muerte del emperador Augusto. Dentro de su línea de investigación también en museología y en concreto sobre la historia del Museo Nacional de Arte Romano, ha desarrollado proyectos como 25 años de una nueva sede o el Archivo de Fotografía Antigua del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que ha obtenido el premio de la segunda viena de Archivos Históricos Iberoamericanos de la Fundación Afro Cultural. En esta línea pues, están apostando, como estamos intentando apostar todos los museos, por la digitalización y el empleo de las nuevas tecnologías en archivos y en otras cuestiones de difusión, con proyectos como la epigrafía de Mérito Augusta en 3D del Museo a los dispositivos móviles y que creo que se está desarrollando, ¿no? Actualmente lo tenéis ya casi, sí, casi ya terminado, sí. finalizado y implementado. Y finalmente ella también, o actualmente... También es responsable de comunicación de, del Museo Nacional de Arte Romano, además de llevar otras cosas de administración que siempre nos toca a los conservadores. Así que muchísimas gracias a ella por estar aquí, que ha venido sí. acompañado de su familia, que bueno, como ustedes saben, y aquí hay muchas personas también familiares, conservadores del museo, esto es una tarea que no tiene ni días ni horas. Así que muchísimas gracias por estar aquí y bueno, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias a, a, a la directora Baena y a, al Museo de Córdoba por esta invitación que realmente me ha hecho muchísima ilusión eh, estar en el Museo de Córdoba, una institución más que centenaria también, eh, eh, muy insignia de la arqueología española por la colección y por la actividad que actualmente desarrolla. Eh, y como digo, bueno, para mí es todo, todo un honor estar, estar hoy aquí. Y, bueno, me siento un poco con el síndrome este del, del impostor, ¿no?, porque realmente eh, eh, nosotros dedicamos una exposición monográfica en su día a esta colección de, de terracotas de Cali, pero podemos decir que, bueno, no, no profundizamos intensamente ¿no? en el conocimiento del santuario ni del contexto, realmente porque también no se podía, ¿no?, porque era un contexto que ya se perdió como como veremos a continuación. Pero bueno, creo que la, la presentación que, que he preparado irá variando de discurso ¿vale? para abrir también diferentes vías de, de interés en torno, siempre como referente a, a las terracotas de, del santuario de, de Calvi. Como digo, bueno, es una, una colección que veremos ahora cómo está repartida por, por distintos museos, pero ha sufrido realmente un cierto desinterés, podemos decir, ...por parte de, de los investigadores, porque bueno, era como digo, una colección de alguna manera descontextualizada... ...y un poco, nos quedaba un poco lejos a la arqueología española, ¿no? Aún así, eh, grandes investigadores como José María Blas, que dedicó eh, un par de artículos al estudio iconográfico... ...y al estudio tipológico de... De estas eh, piezas, los Adam Núñez, en los años 80, conservador del Museo Arqueológico Nacional, también dedicó un trabajo al estudio de estas piezas. Y como les digo, nosotros en 2017, en el Museo Nacional de Arte Romano, hicimos una exposición monográfica sobre ellas, monográfica y poniéndolas también en relación con los esbotos romanos que nosotros teníamos en, en, la, en la colección de, del museo. Creo que también en los últimos años el Museo de Huesca, el Museo de Málaga y ahora en olvidada Olvidadas eh, se han recuperado algunas piezas de, de esta colección por, por el interés que sin duda alguna tienen como veremos. Eh, como digo, bueno, la presentación la vamos a contextualizar un poco, qué hacen estas terracotas de italianas en Córdoba, cómo llegaron aquí el, y el contexto un poco de, de su traída a, a España y en este sentido el Marqués de Salamanca, veremos cómo es una figura importante y clave de, de, de esta eh, intrahistoria de la arqueología española luego nos centraremos un poco en, ver en qué consiste esta colección, qué tipologías hay y cómo se, cómo se producen, qué estilo tienen y sobre todo, bueno, un poco centrándonos en las piezas que están expuestas actualmente en la. Eh, en el museo, y luego, bueno, divagaremos <risa> un poquito. Eh, me van a disculpar porque es un tema que realmente me parece súper interesante: el tema de los votos que ha estado ligado a, a la humanidad, a la religiosidad eh, de, de las personas desde épocas muy antiguas hasta la actualidad. Y eh, como digo, bueno, divagaremos un poquillo por este tema que creo que, que merece la pena y que nos hacen acercarnos de una manera mucho más directa y más, más sincera. A, ...a las terracotas de Calvi. ...como digo, es eh, José de Salamanca y Mayor... ...este personaje, eh, muy importante... ...en la segunda mitad del siglo XIX... Eh, ...español, el que nos pone ¿no? un poco en contexto... ...de cómo llegan estas piezas a, al Museo de Córdoba... Él, ...es eh, un, un señor que nació en Granada... Eh, ...estudia en Málaga o hacía, ...vuelve de nuevo a... a, a a Málaga y ahí se casa con una con una joven de una familia adinerada, empresario, de origen inglés. Eh, en los años 40 se marcha a Madrid y empieza una trayectoria y eh, podemos decir, empresarial y política a la vez, eh, muy muy interesante, muy, muy muy densa, muy muy activa, que a, a sus figuras se han dedicado eh, pues libros y artículos y trabajos distintos, sobre todo en su faceta de eh, político, ¿no? Porque, bueno, llegó a ser eh, ministro de Hacienda por un breve tiempo, eh, incluso creo que eh, llegó a ser jefe de Estado, pero sobre todo eh, son sus negocios, su, su actividad empresarial, eh, la que cobra preponderancia en su figura, ¿no? De tanto de, pues, inversiones en bolsa eh, que le llevaron a, a tener... Eh, eh, un, un, una gran fortuna, pero también le llevó a la más absoluta ruina, de hecho en el final de su vida acabó arruinado, eh, y también en inversiones inmobiliarias. El, ...el conocido barrio de Salamanca de Madrid... ...la Milla de Oro... De Oro bueno, pues ...debe de algún, de su nombre a, precisamente al, al Marqués de Salamanca... ...este marquesado que ganó con... Eh, ...que fue concedido por Isabel II... ...así como otros títulos nobiliarios... ...en fin, un personaje como digo, muy interesante... ...de hecho, a él se le deben la, las inversiones y la, el desarrollo ...de la primera línea férrea en España... ...entre Aranjuez y el Palacio Real de, de Madrid y tras estos primeros experimentos en las inversiones ferroviarias expandió su negocio a otros puntos de Europa, incluso a Estados Unidos. Y en este contexto de, de desarrollo de las líneas férreas en Italia fue donde eh, él topa sobre todo, ya, ya tenía, había iniciado su colección de antigüedades porque era un importante coleccionista también, y en este contexto de las líneas ferras italianas, como digo, eh, entre Lazio y, y Nápoles, es donde él se encuentra con yacimientos tan importantes como Paestum o como eh, el, precisamente la antigua Calé, Calvi Risorta, que es donde eh, se encuentran este santuario y toda esta cantidad de fotos que veremos a continuación que son extraídos de este santuario. Eh, es verdad que las excavaciones tanto de Paestum como de Calais luego fueron eh, continuadas por personajes como Giuseppe Novo, eh, etcétera, pero mm, realmente desconocemos, no tenemos buena documentación de en qué contexto salía eh, estos votos, eh, eh, qué, qué formalidad tendría el santuario, qué, a qué divinidad estaría eh, dedicada este santuario pero como digo, bueno, pues se trae eh, la colección del Márquez cuando ah, ya eh, en los últimos años de su vida eh, había alcanzado muchísima importancia, el Estado eh, intenta en un par de ocasiones eh, adquirir esa, esa colección, el Museo Arqueológico Nacional se había creado en 1967, inaugurado en 1971 y en esos años ya hay las primeras tentativas para Adquirir la colección, que entre otras eh, eh, piezas pues, tenía una importantísima colección de, de cerámica griega, traída de estos yacimientos italianos, eh, las terracotas de, de Calvi, que sumaban un, un total de 3.700 eh, terracotas, es decir, un inmenso de estos, del santuario de Calvi, y eh, también tenía una colección numismática, medallas, etcétera. Como digo, bueno, en los últimos años de su vida, los negocios que había desarrollado no estaban en el mejor momento, estaba arruinado y finalmente llega a un acuerdo económico porque por el que el Estado le, le adquiere esta colección por 250.000 pesetas y ingresa en el Museo Arqueológico Nacional, que como digo, se había inaugurado pocos años antes y se incorporan a la colección, entre otras bueno, entre piezas tan interesantes bueno, como la la libia sedente de Paestum o el, o, o el radio también de Paestum. ¿no? Eh, damos un salto desde estos años 70 del siglo XIX a mediados del siglo XX, cuando José María Navajúez, eh, que fue uno de los grandes directores de, del Museo Arqueológico Nacional y un hombre realmente muy importante para la museología española. Le vemos, por ejemplo, las fichas famosísimas de, de, de Navascuez, que han sido el sistema de documentación, el modelo de ficha que hemos, se han utilizado en los museos españoles durante eh, décadas, eh, pues siendo el director de, del Museo Arqueológico Nacional. Nacional decide que esta colección de exvotos, que como le digo eran más de 3.000 exvotos, es decir, un, un, un número inmenso, eh, se repartan en depósitos por diferentes museos provinciales y prácticamente no hay, yo creo que comunidad autónoma que no tengan exvotos de, de Calvi, eh, pues eso, Ven aquí algunos de que he recogido, Granada, Palencia, León, Orense, Murcia… Toledo, Cádiz, y, bueno, por, por muchísimos sitios, y eh, nosotros en Mérida tenemos, y en Cáceres también seguro, y, en fin, como digo, bueno, pues por, por era un, un, un momento en el que el museo también, bueno, como todos los museos arqueológicos, ¿no?, Tenían, eh, un, pues falta de espacio la colección se desborda y realmente bueno pues eran como digo veremos a continuación cómo las tipologías se repiten ¿no? son, todas, son todas piezas muy similares y bueno pues se repartieron por, por los museos provinciales De Calvi-Risorta como les decía la antigua ciudad de Calais en cuanto a el periodo en el que estamos en el que se sitúa el santuario entre el siglo III y el siglo I a.C., algunos investigadores llevan algunas piezas hasta época de Augusto se desconoce bastante porque entre otras razones la, la ciudad de Calvi bueno que está eh, muy cerca de, de la bahía de Nápoles aquí lo ven está en la provincia de, de Caserta eh, en, la, en la provincia de Caserta italiana como ven aquí está Nápoles bueno pues relativamente cercana y formaba, bueno, se incluye dentro de esos pueblos itálicos que muy tempranamente, muy tempranamente, en el 335 a.C., se convierte ya en colonia de derecho latino. Por tanto, es de los momentos de expansión, ya de inicio de la expansión de Roma. Y tiene una larga pervivencia, de tal modo que a lo largo de los primeros siglos ya de la era, siglo I, siglo II, que pues se construyó un teatro, ...un anfiteatro y toda esta ciudad de alguna manera imperial... ...pues absorbe lo que era la, la antigua Calais... ...una antigua Calais que en el siglo IV, como digo... ...se convierte en, en colonia latina... ...pero que era eh, realmente muy interesante y muy importante... ...en cuanto a su producción cerámica... Eh, de, de allí eh, proceden los famosos vasos calenos, que pueden ver aquí en alguna imagen, que son eh, vasos con, realizados con una cerámica muy depurada, pero con, un, con una finalización um, de barniz oscuro, que era um, de alguna manera imitando la, la vajilla metálica. De hecho, lo que tienen son muchos elementos con estampados, y con protuberancias de, y decoraciones que, como digo, lo que hacen es con este esta pátina tan, tan, metal, tan brillosa, ¿no? metálica, oscura, eh, característica de estos vasos, como digo, calenos, bueno, pues lo que hacen es imitar las vajillas metálicas. Entonces, bueno, es complicado situar el contexto realmente de, de, de, de hallazgo, de, de, de dedicación de este santuario, pero bueno, a través del estudio de de, la, ...de estos espotos, tenemos como, bueno, pues podemos intuir algunas cuestiones, ¿no? eh, En cuanto a, a la producción poroplástica, ¿no? A estas terracotas de, de Calvin de esa, eh, la inmensidad de, de, del, del hallazgo, ¿no? Como digo, de más de 3.000 exvotos eh, que fueron mmm, traídos por el Marqués de Salamanca... A, ...y luego vendidos al Museo Arqueológico Nacional... Bueno, desde el punto de vista material son eh, unas terracotas que se realizan como todas las terracotas que conocemos, es decir, una depuración de, de arcillas que en el, en, el, en el área de Carrizota deberían ser tener buenos bancales de arcillas porque tienen unas arcillas muy depuradas y muy cuidadas, están realizadas con, a molde con dos piezas eh, como un molde bivalvo, una que era la frontal, que es la que realmente recibe la decoración. Estos moldes probablemente también estaban realizados eh, en terracota y un molde posterior que como pueden ver en todas son muy sencillos. Simplemente cierra, cierra eh, la pieza, probablemente porque lo que, en, la, en la disposición en la que estaban puestas en los santuarios solamente se veía con mucho el frente de la pieza. Esto hace el hecho de que estén realizadas a molde es que haya unas piezas seriadas, es decir, que son todas, eh, hay piezas que se, son similares, como veremos, ¿no? Aunque en ocasiones una vez realizada la pieza a molde eran retocadas, eran eh, variadas, ¿no? En algún punto o mejoradas porque los moldes, bueno, pues se iban de alguna manera eh, desgastando y, y sufriendo, ¿no? Luego estas esta taragotas, como digo, es una producción que se conoce muy bien porque sigue siendo en época, época romana similar, eran primero secadas al sol, como toda la cerámica, para que perdiera la mayoría del agua, ¿no? Para que y esto hacía que también redujera un poquito el tamaño y luego ya eran, eran cocidas. Aquí pueden ver alguna, alguna, algún molde, en este caso es bueno, de otro contexto, ¿no? de, de, de, de rosas, pero bueno, es un, un, una idea similar como pueden ver. ¿no? Y aquí la puntura de, de la pieza de, eh, que está puesta aquí en Córdoba como es, en la parte en la que unen los dos moldes, ¿no? como la parte trasera está prácticamente eh, realizada en basto ¿no? y es la parte frontal la que, del molde la que tiene la decoración. Algunas de ellas recibieron decor, eh, pintura, pues, eh, policromía, posteriormente se, se observa en algunas de ellas, por ejemplo en esta pieza que, que se conserva todavía en el Museo Arqueológico Nacional, como efectivamente los labios, eh, los ojos o algunos elementos de, de orfebrería que completan eh, esta, estas piezas, pues eh, recibían en algún caso, como digo, policromía. También es muy interesante eh, las, eh, los planteamientos que se han realizado con respecto a los orificios que, que muchas de estas piezas tienen en, el, en la parte trasera. Eh, hoy he visto que dos de las terracotas que tenéis expuestas tienen orificios y es, como digo, bastante común en algunas de ellas. A, eh, algunos eh, investigadores pensaron que era un orificio, un orificio tipo respiradero para, durante la cocción, que la pieza fuera respirando y no, no evitar que estallase durante eh, esta opción. Eh, sin embargo, otros, y yo creo que también es muy interesante esta segunda opción, piensan que sería un orificio para colgarlas, para disponerlas eh, colgadas en, en los santuarios, lo cual, eh, como veremos, una imagen muy, muy evocadora de este tipo de, de recintos en las que se exponen fotos, porque la exposición pública es un elemento clave en su concepto, en, los, en el concepto de fotos. Entonces, ...probablemente también, a mí bueno, me parece como una, una acción eh, atractiva. Claro, eh, en cuanto a la cronología, como les digo, al no disponer de un contexto arqueológico... ...ni de un estudio sistemático, es complicado, se ha realizado a través pues, de un estudio de los estilismos... De, ...sobre todo de los peinados femeninos, eh, de, de los modelos eh, que, referentes de, estos, de estas tipologías aunque sabemos que la perduración uh -huh. de ciertos uh -huh. modelos ¿no? eh, es bastante extensa, ¿no? de hecho eh, bueno, pues Roma asimila de alguna manera los, los tipos griegos y los tipos helenos, ¿no? Pero bueno, y como vemos son formalidades, así que hay una selección de algunos de los fotos de los que conservamos en el museo ven como, bueno, como hay una variedad intensa en cuanto a, a, a formalidades de, de estas piezas, de tipos de peinado, de estilo, eh, piezas más naturalistas, piezas más estereotipadas... Y bueno, siempre se dice que es una mezcla, ¿no? de influencia eh, helenísticas, también itálica y, por supuesto, etrusca. Eh, en cuanto a los tipos, ¿no?, eh, en, el, en la exposición Invisibles y Olvidadas pueden usted ver cinco cabezas veladas femeninas, pero en el conjunto de todos los fotos de Calvi que, que, se, que se trajeron, como digo, hay eh, una serie de, de modelos tipos, ¿no?, nos encontramos, por un lado, las cabezas masculinas, que son eh, en número inferiores a las la femeninas. Tanto velados, ¿no? con esta, eh, este velo eh, sobre la cabeza, como sin velar. Es muy significativo como, por ejemplo, muchos de estos tipos masculinos... Eh, sin velar, como el que ven aquí a la, a la derecha, pues bueno, pues lo que, a lo que nos remite de alguna manera es al modelo tipo helenístico masculino que era el, el retrato de Alejandro, ¿no?, que supuso ese impacto que supuso el retrato de Alejandro Magno. pues bueno, de alguna manera eh, hay una serie que lo que hace es eh, seguir este modelo. Luego bueno, tenemos las la cabezas femeninas, veladas y también sin velar, como pueden ver, eh, son muy interesantes también estas medias cabezas, eh, que como pueden ver han partido a la mitad, eh, salvo esta pieza que, que ven como tiene, aun siendo la mitad de una cabeza, tiene recuperado todos los elementos claros, eh, completos de, del rostro, la nariz, la boca, etc. Pero hay también una serie, como digo, de, de medias cabezas. Esto se ha interpretado también como eh, un ahorro mm, de material, es decir, que serían mm, más baratas eh, que, eh, que la, la cabeza completa. Para los talleres eh, de estos votos, e probablemente estaban muy cercanos a las propias santuarios, lógicamente, ¿no? Además, estas piezas. Eh, tiene un tamaño importante, ¿no? miren todas más de 20 tantos centímetros, tienen un peso eh, también importante, son tacacotas gruesas y eh, probablemente, bueno, pues será se, una de, la, de las uh, interpretaciones que se han dado sobre estas medias cabezas es que simplemente era un ahorro de materia y saldría más barato comprar para el, el devoto que iba a comprar un exvoto para llevarlo al santuario, pues un, un precio más barato. También hay algunas... Eh, ...que remiten a, a, bueno, pues a figuras infantiles, incluso a bebés fajados... Eh, ...Lourdes Prado eh, ha, recientemente ha hecho un artículo precisamente sobre este foto fajado... ...que pertenece todavía a la colección del Museo Arqueológico Nacional... ...en, la, en el homenaje a Paloma Cabrera, a la gran investigadora del Museo Arqueológico Nacional... Y bueno, también es un leitmotiv, es un sitio, un, un asunto común dentro de los esvotos, los esvotos infantiles. Hay que pensar que la infancia es un momento muy, muy delicado en las sociedades antiguas, había mucha mortandad infantil y probablemente pues, todas estas ofrendas, estos esvotos infantiles están relacionadas con, con, con, con este hecho. ¿no? Y luego hay partes anatómicas, lo cual también bueno, pues, es un, un tema común en los esvotos, ¿no? desde estas máscaras, ¿no? que como pueden ver tienen también una, una figuración muy similar todas ellas, por lo menos las que nosotros consideramos son todas eh, muy, muy, muy parecidas, hasta eh, otras partes como eh, los pies o incluso hasta una pierna eh, que va por encima de, de la rodilla. con respecto a estos eh, esbotos de pies, de, de piernas, que son también muy característicos de los santuarios eh, donde se presentan esgotos, hay investigadores que han relacionado el hecho de que estén estos pies con el hecho de que el, el peregrino de alguna manera había llegado al santuario a eh, dar las gracias, a dar su ofrenda a la divinidad correspondiente y estos pies, bueno, pues mostraban ¿no? el, eh, el hecho de haber obtenido ese peregrinaje, no de haber eh, llegado allí, aunque bueno… Mmm, Realmente no, bueno, no, no, no tenemos certeza de que esta, esta fuera el objetivo de, de estos votos, pero es cierto que es un, como digo, un tema muy común, ¿no? Y en el ámbito hileno, pues conocemos algunos epígrafes como los que pueden ver, que son votos también, eh, donde se representa esta, ¿no? esta donación de, de, de una pierna a modo de, de voto bueno, pues en este caso bueno, pues muy relacionado con asclepios. Pues, con, el, con la divinidad ¿no? curativa por excelencia eh, del, ámbito, del ámbito griego también manos eh, eh, manos de, de, como pueden ver de una siendo similares ¿no? manos, manos derechas pero bueno dentro de, de la sencillez que, que esta, esta plástica nos muestra en los esbotos de Calvi, bueno pues hay algunos que eh, inciden en detallar algunos elementos anatómicos más concretos ¿no? como la la, la mano, la, las manos eh, las huellas de, de, lo, de, de, de la palma o las diferentes falanges de los dedos y otras que bueno pues son mucho más sencillas y simplemente bueno, pues la, la generalidad de lo que sería una mano derecha y junto a las cabezas las partes anatómicas están los animales eh, son también una, una selección muy, muy singular de, de, de, de tipos de de, de, de camadas ¿no? que probablemente pues también reflejan la, la, las gracias a la divinidad sobre la protección de sus reses de su ganado, de su forma eh, de vida ¿no? de ciertos eh, cerditos y también algún identificado como jabalí que como pueden ver, siendo todos muy similares pero bueno, tienen su gracia en cómo se eh, no, el coroclasta ejecuta eh, de manera muy sencilla, pero fidedigna, cuántos son los elementos claves de, de la lectura de este animal, pues en este caso, como digo, son suidos, también eh, es muy muy significativa la presencia de ganado bovino, eh, que probablemente, como digo, bueno puede estar relacionada con, lo, con la actividad ganadera del de oferente en este caso, la, eh, tenemos también un caballo que no está completo en el caso de Mérida, eh, pero bueno, hay también algún otro caballo en otras colecciones, pero siendo, como digo, los suidos y los bovinos los que son mayoritarios en, en los esbotos de, de animales de la colección de, de Calvi. Y bueno, la, la, gracias al Museo de Córdoba que me cedió todas las fotos que tenían ellos para poder preparar la, la charla, eh, vamos a centrarnos un poquito ¿no? en qué, qué modelos son los que, los que nos podemos encontrar en, en esta exposición y hay que decir que tres de ellas, como pueden ver, pues son muy similares. no Son cabezas femeninas mmm, veladas eh, que presentan esta raya en el centro, con la, el pelo eh, en dos grandes mechones ondulados, con los rizos que... Que penden a, a los lados de, del cuello y que claramente bueno, pues nos remiten a, a modelos de la escultura griega del siglo IV antes de Cristo. Eh, nosotros presentamos también estas esta piezas que, como ven, son también muy similares, todas ellas remiten a un tipo muy común, muy, muy, muy conocido, podemos decir, pero todas cada una de ellas con pequeñas variaciones ¿no? que muestran esta singularidad. De, ...de la artesanía, de, de, de los artesanos de, de Calvi. Eh, luego eh, tenemos este modelo también aquí en Córdoba... ...que es muy característico también de las terracotas de Calvi que presenta este peinado con, con bucles, organizado en tres bandas, tres filas de, de bucles en nido de abeja, es decir, con estos eh, eh, bucles circulares sobre, y que, se, que se encogen sobre sí mismos. Aquí los investigadores, tanto Velázquez como los Adalúñez, dicen que es un tipo campano, característico de época campana, del, del territorio campano, y que lo situarían cronológicamente entre el siglo IV y el siglo II antes de Cristo y un, aquí ven cómo efectivamente como digo el modelo eh, estará aquí estará en Huesca estará en Málaga porque bueno aquí pongo yo otros dos ejemplares de Mérida que como ven bueno pues repite de una manera sistemática eh, el, el tipo ¿no? además este es muy característico con esos grandes ojos almendrados esa boquita cerrada ¿no? la nariz recta es decir tienen un, un perfil todas ellas eh, muy similar eh, y luego está el modelo este en joya, que aquí es donde me, me pongo nerviosa por la joya, porque realmente es que, es un, no, eh, eh, son, siendo piezas muy sencillas, podemos decir, desde el punto de vista artístico, ¿no? de hecho realizadas a molde, es decir, se hacen seriadas. Eh, sí que permiten ¿no? eh, ciertos detalles que tienen mucha, te, te acercan muy, muy, de una manera muy directa a la pieza realista aquí por ejemplo en, el, en la pieza de, de Córdoba yo pongo otra que tenemos nosotros que es muy muy muy similar y se reconoce mejor creo yo en la ameritense sobre todo el modelo dependiente, pendiente ¿no? que, que ahora como digo lo vamos a ver tanto el modelo dependiente como el modelo de collar es un, un tipo eh, conocido como digo en el caso de los pendientes, bueno, pues podemos rápidamente identificar un modelo característico de la joyería eh, Elena, que son estos pendientes de dos cuerpos con el principal a modo circular y el colgante de tipo cónico, que como digo, pues bueno, se reconocen en eh, numerosos ejemplares de, de la magnífica joyería Elena, ¿no? Es un tipo muy característico del siglo IV, de mediados del siglo IV. ...que no quiere decir que la terracota sea del siglo IV... ...porque como decimos son modelos muy estereotipados... ...que se continúan utilizando en el tiempo... ...y que tienen mucha difusión y mucha identificación popular ¿no? ...y lo mismo podemos decir del de, de magnífico collar... ...que reconocemos está en la terracota de Córdoba... Esta es la terracota emeritense que les mostraba anteriormente y son estos modelos de collares griegos que tienen una serie de elementos suspendidos, de colgantes, identificados como semillas, identificados como frutos, pero que me van a permitir que les acerque un poco a ellos porque realmente son unas piezas absolutamente maravillosas, ¿no? Con esta uh, cadena doble tipo los loop, estas rosetitas de las que cuelgan las anillas, de las que cuelga el, el, pen, el, el colgante, que son, son, bueno, pues son una maravilla. O este también con eh, col, eh, collar, aquí con toda una suerte de, de, de cadenas, los pinlops. Eh, unidas unas a las otras, de las que penden rosetas de las que penden doble hilera de, de colgantes de semillas o frutos o bellotas o como mm, quieran ustedes llamarlo porque como digo hay cierta, cierta discusión sobre su exacta identificación pero que realmente son una maravilla de la, de la técnica y normal ¿no? que esta imagen de, de estas joyas que eran tan singulares que eran... Eh, mm, un elemento identitario, que es lo que nosotros bueno, de alguna manera intentamos defender, ¿no? la joya como elemento identitario de la mujer, ¿no? como lo que de alguna manera representaba el lujo más, más exquisito, por fuera, llevado a estos modelos de terracote, fueran plasmados en un tipo bien reconocible eh, en ellas. Además, este collar, bueno, forma parte de un todo un ajuar, ...maravilloso de la tumba de Maditos de mediados del siglo IV... ...en el que entre otras piezas, como pueden ver aquí, el un anillo... ...una serie de brácteas, la pareja de, de pendientes ...y esta diadema con Dioniso y Ariadna, que es toda una gozada... ...y como no tengo muchas oportunidades de mostrar este tipo de piezas... ...pues aprovecho las terracotas de para para, para, para para disfrutarlas, ¿no?... Pero bueno, que entonces llegamos a, al punto en cuestión, ¿no? El significado, la. qué función tenían estas piezas, ¿no? Que claro, ya hemos venido diciendo que son el potos, eh, ofrecidas a un santuario que realmente desconocemos bien el contexto, pero que podemos situar cronológicamente el siglo III o siglo I, y que evidentemente estaba dedicado a una o varias divinidades, pero que como digo, desconocemos exactamente el. el, el la vocación del mismo, ¿no? Claro, Salvador Rodríguez de Cerra, que es un investigador que ha trabajado desde el punto de vista antropológico eh, muchísimo en la religiosidad popular eh, y de manera concreta qué, qué significa los votos y qué significan los votos en Andalucía, porque él ha dedicado monografía a los a los votos de Andalucía, habla de, de más allá de que procede del latín ex voto por el voto, ¿no? Por, por un eh, voto, más allá de eso una serie de elementos claves que yo creo que para mucha parte de lo que conocemos como votos en la antigüedad, eh, son, son características también muy, muy, muy reales. ¿no? Por un lado, que hay de ser público, es decir, que, se, que la ofrenda, ¿no? dar a conocer el favor recibido, es decir, que tiene que ser expuesto, de alguna manera, ¿no? tiene que ser expuesto en un lugar público que los demás puedan, puedan ver, y que se plasma materialmente, es decir, que tiene una materialidad, ¿no? que tiene una formato ningún terracota, veremos como ahora en la, en la religiosidad popular pues hay mucho, muchas formas de plasmar, pero que tiene que ser algo material y que también tiene que tener relación o bien con la persona que lo ofrece o con lo que, a lo que da gracias, al tema que da gracias es decir, por un lado ahí plantearíamos si las figuras eh, que hemos visto de cabezas eh, de, de los hipotos de Calvi está relacionada con la persona que ofrece es decir, si lo que están representando es un tipo genérico de la mujer que ofrece o del hombre que ofrece o, a la o está mostrando la divinidad a la que se ofrece no sé si soy capaz de explicarme sí, adecuadamente sí, sí. ¿no? es decir, si lo que están mostrando estos hipotos son el retrato de la persona que lleva el hipoto o está mostrando la propia divinidad ¿no? Hay ahí todo un, también un debate, no solamente para el tema de Carly, en menor, menor ocasión, sino en, otro, en otros contextos muy similares, ¿no? Carly, el hecho de que aparezcan veladas, eh, tampoco nos informa, podría ser las dos opciones, podría seguir siendo la oferente que como tal va velada o podría ser la divinidad. El hecho de que hayan también esbotos de cabeza sin velar, daría lugar más a pensar que serían los propios oferentes, ¿no? Claro, el caso de las partes anatómicas o de los votos de animales, pues está clara la relación. En el caso de los anatómicos, pues tú das gracias por un problema de salud que tienes en una parte concreta y por eso haces ese, ese voto y en el caso de los animales, como decíamos, bueno, pues estaría relacionada con esa actividad económica, con la, la ganadería, ¿no? Claro, eh, como digo, bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, esta estela muy interesante de, eh, de una sacerdotisa eh, griega del siglo V a.C., que es sacerdotisa que ella va velada y que ofrece la, bueno que está ¿no? sosteniendo la, la figurilla de la diosa Hera no por tanto bueno pues teníamos ahí esa doble relación no a partir de ahí como digo bueno pues los esfotos no solamente se refieren a en época antigua son bueno pues muy conocidos no en diferentes formatos materialidades y en santuarios muy diversos, ¿no? Aquí ya los de algunas de, de torres paredones, ¿no? De, del cercano aquí. Eh, pues por un lado tenemos estas figurillas en este caso de encaliza, en, en piedra, realizadas, eh, muchas de ellas eh, embarazadas, ¿no? Que podrían estar relacionadas con una divinidad femenina, con que cuida a la maternidad, tipo, o sea, leído, una etcétera. Bueno, y por otro lado, probablemente otro santuario al que se dedican una serie de votos de, de caballos, eh, eh, concretamente, y que estaría relacionado pues, con, esta, en, con esta divinidad, con esta actividad. En medida, por ejemplo, de época romana, ya conservamos estos votos que son pequeñas aras, ¿no? pero que todos están dedicados, muchos de ellos, perdón, están dedicados a la diosa Ategina, eh, una diosa que se sincretiza con época romana, con Proserpina y que eh, eh, todos presentan esta, eh, pues, la relación directa ¿no? Del, a, la de, a, la de, a la diosa santa, quien lo ofrece, el nombre de, la que, de quien lo ofrece, en este caso Sentius es Marso o eh, eh, Lucio Juvencio, Juliano, y finalmente la fórmula que, que, que muestra públicamente que es un esvoto, que es un voto a la divinidad, no o bien votum, simplemente, o eh, Animos libres, votum solvit ¿no? eh, gustoso el voto, eh, cumplió gustoso el voto que le prometió a la divinidad ¿no? aunque las ter eh, eh, eh, y en relación a estos votos tendríamos que hablar ya en época romana de las pequeñas terracotas que también han tenido bueno, pues una, una suerte de eh, polémica en cuanto a la exacta interpretación de las terracotas ¿no? no he visto en el museo ahora mismo me imagino que se tendrán, pues las hay, pero no las he visto expuestas ¿no? pero son también una producción de la coroplástica romana muy característica que son estas figuritas, en este caso son figuras más pequeñas que las que veíamos de Calvi que también se re realizan a moldes y que son, bueno pues como digo, bastante eh, eh, relativamente abundantes en, la, en, la, en los yacimientos romanos y que en ocasiones se encuentran en un, en un número muy, muy, muy, muy numeroso en, en, la, en las tumbas funerarias, en, las tumbas, ¿vale? en los depósitos funerarios. Por ejemplo, en Mérida, en este depósito funerario, que sabemos que era de una niña, de una niña de corta edad, de la corchera, aparece todo esta juar, en el que pueden ver todo este tipo de figurillas también, eh, son todas femeninas, y eh, bueno, hay una, como digo, una suerte de, de, de debate sobre si realmente eran, juguetes o eran mmm, representaciones de la divinidad o tenían relación con la religiosidad de, de, de, del, del momento ¿no? eh, como digo es muy interesante el estudio de, de, del, del concepto de los votos a partir de los de Calvi tomando como excusa estas esta figuras de calvin porque eh, en, nuestra, en nuestra vida co común en nuestra vida actual todavía eh, sigue habiendo eh, esta mmm, esta tradición de, eh, de llevar votos a, a, a, a la divinidad, en nuestro caso bueno, pues a la Virgen a, o a los santos, ¿no? especialmente relacionada con, lo, con, lo, con los santuarios marianos, hay que, hay que, que decirlo. En, en este mapa que presentó hace ya unos años eh, Juan Manuel Vala de Sierra, actual director del Museo de Cáceres, él trabajó mucho sobre, el, sobre la antropología. Eh, y sobre la colección del Museo Nacional de Antropología eh, me, me mostraba, como digo, en este mapa eh, la materialidad de los desvotos en la, en la España ya, eh, como digo, actual ¿no? de, la España, eh, de, de los sitios, de los santuarios, eh, de la religiosidad popular que entre el siglo XIX y el siglo XX están relativamente bien documentados y en cada zona se pues, eh, puede ver cómo eh, predomina un tipo de esboto en cuanto a su materialidad. La C de cera, pues aparece por ejemplo en Galicia, en Asturias, en Andalucía, eh, lo que él tenía documentado del Museo Nacional de Antropología, de las colecciones no que sea lo general, sino lo que él eh, documentó del Museo Nacional de Antropología, pues el metal, eh, pues lógicamente cerca de Talavera el Azulejo, eh, etcétera, ¿no? Pero y es como, yo creía que era como, como muy interesante porque es verdad que la materialidad de estos esbotos es muy amplia. ¿no? Aquí por ejemplo les traigo, a mí me, me, me chocó muchísimo el, el hecho de que todavía de esta forma tan, tan, tan popular y tan cercana ¿no? se, se vendan esbotos en el santuario de, de Fátima. ¿no? Y eh, claro, son piernas, son cabezas, como las que veíamos en, en Calvi, eh, también órganos internos, también son muy habituales las figuras infantiles, por lo que hablábamos, ¿no? Por la necesidad de una especial protección a, a la infantil. Y luego estos esbotos eh, son quemados gran um, espacio para eh, ofrecerlos eh, y de alguna manera eh, pierden esa... Um, esa función de que decíamos antes de, de ser públicos, ¿no? Pero sí que el hecho de, de, del proceso eh, sí que es totalmente público, ¿no? O en, en Orense todavía hay, eh, la catedral se, se, bueno, se, hay un cerario allí en Orense y todavía se, se expone, Los de cera son muy, muy comunes en, en el siglo XX, o en la Virgen de Nazaret, en el santuario de la Virgen de Nazaret en Portugal, un sitio de, al lado de la costa, pues muchos votos son en forma de barca, ¿no? en forma de, para pedir la protección de los propios marineros y de la actividad que es fundamental allí en Nazaret. Eh, luego también a finales del siglo XIX fueron muy característicos los esbotos pictóricos, que son muy, muy reconocibles eh, eh, porque en, el, en un cuadrito de manera muy singular, muy popular, mostraban la escena que ellos creían que por intercesión divina habían sido pues, curados, sanados o salvados de un acontecimiento fortuito y, y, y, no, y venidero. ¿no? Pues, y normalmente llevan la leyenda en la parte inferior en la que narran específicamente qué es lo que les sucedió y por la intercesión divina que pudieron ser salvados. ¿no? En este caso, eh, Domingo Fernández Casalta, vecino de Villamanrique de Tajo estando en agosto y pasado por medio de este lugar que le atropellan las mulas con una galera y encomendándose a este divino señor Jesús Nazareno quedó sin lesión alguna en el año de 1778 ah, estos fotos históricos eran expuestos en este caso en, el, en la capilla del Santo Jesús Nazareno donde bueno pues todo ello mostraban la, la, la, la, la, la las gracias, que es el voto, ¿no?, el desvoto, las gracias por la intercesión divina. En Mérida, por ejemplo, pues la, se hace algo muy material como son los ramos de flores a la mártir santa Eulalia, que es la patrona de, de la ciudad y en la que, bueno, en, la que, en su día se le, se le, se le regalan estos, estos ramos de flores, y eh, para hacer un par de guiños, para finalizar ya la presentación sobre, sobre el lugar que, que me acoge hoy, eh, quería traerles estos fotos que me parecieron una preciosidad, eh, que se conservan en el Museo del Traje, que fueron comprados eh, en los años 50 para la colección de, del Museo de, eh, del pueblo Español, y que son, proceden de un taller aquí cordobés, ¿no? que tienen, proceden de, de Córdoba. Y en este caso son eh, latón plateado, que es un, un tipo muy, muy singular también de, lo, de los botones y hechos a troquel es decir, hechos con, con, con, con, con un sistema ¿no? que permite hacerlos también eh, seriados. Y como pueden ver de nuevo, se, lo, los tipos... ...continúan siendo casi los mismos que los que veíamos en, en Calvi, ¿no? La figura infantil, las cabezas, los votos anatómicos, la pierna, el brazo, eh, los ojos, ¿no? En este caso, reducidos hasta, hasta a este tipo tan, tan bonito, ¿no? Decir, seguimos pidiendo, bueno, pues por los mismos motivos que pedían los antiguos latinos de, de, de Calvi... ...pues nosotros seguimos pidiendo por misma, por los, con los mismos motivos, ¿no? y también está, recogí esta imagen de la prensa de la capilla de Fuen Santa, ¿no? Que creo que tienen aquí muchísima devoción y también bueno aparecen toda una serie de elementos porque los votos también es muy curioso, ¿no? Hay, hay sitios donde mmm, se, se ofrece el traje de cristianar, el traje de boda para que la boda, para que ese acto que acabas de, de, de cerrar, ¿no? Tenga un buen un buen futuro y en este caso bueno se si muletas, ¿no? Se ven prótesis, se ven bueno, pues, cuestiones importantes de salud que, ¿no? que llevan a los fieles a, a pedir el, el favor de, de, la, de la divinidad o estos cuadritos que me imagino que también exponen en, en, esta leyenda, en las leyendas ¿no? que, ¿cuál, es, cuál es el favor que, que le pidieron a la Virgen y que seguro que le fue concedido. Así que bueno, yo creo que, no sé si me habré ido mucho por las ramas, pero <risa> creía que era, que era muy interesante ¿no? pensar ahora cuando veamos las cabezas de, de Calvi, ¿no? que, que se trata de eso, se trata de, de la, de la, del, del ser humano ¿no? pidiendo a, a la divinidad que interceda por él, en este caso bueno, pues tiene una, una, un estilo y, un, y una formalidad muy helena, ¿no? podemos decir muy a la griega, pero sigue siendo las mismas motivaciones que tenemos hoy en la actualidad todos los seres humanos. Así que nada, muchísimas gracias por su atención, por su presencia en estas vísperas ya de pleno verano y de vacaciones, por, por, por haberme acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nova, por porque lo ha contextualizado, creo que muy bien, y todos sentimos y sabemos lo que es esta cuestión de, no sé, por lo menos en mi caso llega a la promesa, ¿no? Se sí. hacía una promesa, iba y, y luego lo hace así. Y conocemos muy bien la Virgen de la Fuente Santa, que es una fiesta importante en Córdoba, que además hay un caimán, sí, sí, lo he como voto y es, es símbolo, es un símbolo de Córdoba muy, importante, muy mal cuidado y conservado, eso sí hay que decirlo, cualquier día. Nos quedamos claro, sin el caimán, pero bueno, quiero decir que es, un, que es una cuestión que, que, se, que se conoce muy bien y que evidentemente, como tú muy bien has dicho, forma parte bueno, pues, del ser humano y a las personas y cada uno desde, bueno, desde su, su punto de vista, pues siempre cuando, cuando pide algo pues se encomienda a alguien o a alguien. Lo, me resulta muy curioso la referencia que haya hecho sobre la que la gran mayoría que no quiere decir que no exista otro tipo de santuario pero son, tienen que ver los votos con devociones mariana porque normalmente creo yo que eh, lo que están ocupando una, la ermita está ocupando los santuarios pre-romanos a la diosa madre y lo que hacen es que cada eh, se dice, cada esto de la Virgen, cada vocación sí, sí. de una Virgen tiene que ver también muchas veces con cómo se llamaba esa salida de San Madre con los pues muchísimas gracias de verdad porque creo que la explicamos muy bien también el porqué aquí hay una pieza que viene de dónde viene y las cosas estas que pasan en los museos a, a lo largo de su extensa historia y ya pues a eso cualquier pregunta que tengan ella lo conoce todo muy bien lo que pueda <risa> bien, responderle Pero por supuesto no sé si hay alguna pregunta la verdad es que este personaje ¿no? de, del marqués de Salamanca no, lo no, poco no, no, que, que, que, que porque realmente es súper intrincada su, su vida, eh, se mezcla lo personal con, como digo con, con, lo, con, ¿no? con las inversiones, con la actividad económica con la actividad política de hecho creo que hay un momento en el que Debe, debe refugiarse en Francia, vuelve, o sea, fue realmente un personaje súper, súper singular y, y junto a esa, ¿no? esa personalidad y a esa actividad política y empresarial, ¿no? su faceta de coleccionista, que claro, en, cuando la, el Estado adquiere esa, esa colección para el Museo Arqueológico Nacional, claro, eh, leía en otros artículos y decía, claro, es singular porque el Museo Arqueológico Nacional no nació como los otros grandes museos europeos, como el British o el Louvre, que también exponían ¿no? colecciones de otros sitios dentro de la arqueología de la, ¿no? que se había realizado europea, ¿no? en las colonias, ¿no? y que exponían no solamente lo que era la arqueología francesa, sino, eh, por decirlo así, mundial, no. Y en cambio, el Arqueológico Nacional no. El Arqueológico Nacional estaba centrado en la arqueología española. ¿no? Y entonces, bueno de alguna manera. Pero claro, tienen que tan, tan singulares, ¿no? Esa magnífica colección de, de vasos griegos que son una maravilla, ¿no? Y, de, y ahí, en varias negociaciones, como le cogieron en un momento ya final, pues que los negocios precisamente no le habían ido bien, pues llegaron a ese acuerdo de, de adquisición que, que, bueno, pues nos ha llevado a tener hoy los fotos de Calve aquí. Sí, sí. Sí, es un poco como ahora que cuando se donan piezas o se pueden entregar obras de arte para, para pagar deuda a Hacienda. Es sí. una fórmula, ¿no? Está la ley, está la ley, se pueden donar, vamos a donar, no entregar, entregar, ¿no? Esa es en pago que se llama. Y bueno, es un poquito, pero bueno, hay como de otra manera le iba más y como bien dice Nova, es muy interesante también, aunque sea otra historia el arqueológico nacional se funda de otra forma, con colecciones diferentes y realmente las colecciones, tampoco España tuvo una acción, a no ser que sea a nivel americano una acción muy colonialista en el sentido sí. de la arqueología como tuvieron otros estados europeos pero sí es verdad que la tuvo muy fuerte en Nápoles, en Pompeya, en Herculano, con Carlos III, y sin embargo esas colecciones no están en el arqueológico no nacional porque formaban parte mm. o bien de las colecciones reales o de todos los nobles que, mm. que se las repartieron. Entonces sí. hay muchas no lo tiene... De no hecho, el marqués de Salamanca, algunas piezas eh, de calés, de epigrafía de, de, de, de, de, de calés que fueron nomás hechas por Bertrán hace mucho y tal, y eh, fueron donadas por él al museo urbónico. Es eh, verdad, nuestra directora también es muy, no, muy reivindicativa en ese sentido porque la actividad española en Herculano, en Pompeya, no revertió las colecciones españolas, sino que fue para fundación del Museo Verbónico, el no, Museo o Nacional de Nápoles, etc. ¿no? Y no, fue un concepto muy distinto a lo que se había realizado por otras potencias europeas. O sea que en ese sentido yo creo que, que también hay que sacar un poco pecho ¿no? por la... Por la el buen hacer en ese sentido de, de, de la arqueología española ¿no? pues si no tienen ninguna pregunta habrá estado muy claro y, y nada, muchísimas gracias a muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y ya pues, aunque seguimos con nuestras actividades de vacaciones de cultura y eso para, para los más pequeños y para las familias pero bueno, ya lo lo emplazamos ya para el mes de septiembre a continuar con, con nuestros miércoles en el museo, nuestras piezas de nuevo. Así que muchísimas gracias.